Saludos, soy Israel vanguera y en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para ocultar las calificaciones de los videos en YouTube. Entonces vamos a abrir mi canal y vamos a eh, ocultar las calificaciones de un video que subí ayer. Y, y vamos a entrar a, lo, a mi otro canal y vamos a mirar el mismo video para ver si realmente funciona. Ustedes saben que yo por lo general siempre... Eh, cuando creo un, cuando creo un tutorial, procuro eh, demostrarles de que sí funciona. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a, nos vamos a nuestro vídeo En este caso vamos a hacerlo con este que subí ayer y vamos a darle clic aquí. Eh, lo otro es que si quieren saber cómo hacer para que todos los vídeos estén, eh, tengan la, la monetización activa, así como lo tengo yo aquí si quieren saber cómo activar la monetización en todos los videos que suban eh, yo les puedo enseñar el truco si están interesados de lo contrario pues no hay problema entonces como pueden ver ahí yo lo tengo todo activo y yo lo que enseño es lo que yo eh, vivo, lo que practico entonces vamos a dar clic aquí donde está este, este logo de, de, de detalles vamos a dar clic allí y eh, vamos a irnos a más opciones o en algunos canales va a aparecer, como por ejemplo en mi otro canal dice opciones avanzadas. En este canal dice más opciones. Entonces damos clic allí. Y una vez estemos aquí, y vamos a buscar esa opción. Nos vamos a ir, eh, vamos bajando. Vamos a bajar. Eh. Bueno, aquí tenemos una esta es la parte de los comentarios entonces aquí podemos darle clic en inhabilitar comentarios, en el caso de que ustedes solo quieren, quieran inhabilitar los comentarios dan clic allí y le dan clic en guardar, pero si quieren inhabilitar también los, eh, las calificaciones como me gusta y no me gusta bueno como lo llaman dislike, como quieran llamarlo solo dan clic allí y desmarcan esa opción y dan clic en guardar, una vez hecho ello, podemos cerrar este canal y vamos a abrir mi otro canal voy a buscar... Eh, no, no es necesario abrir el canal voy a buscar mi nombre Isabel Banguera con el otro canal voy a... este es el video que acabamos de configurar, vamos a dar clic allí entonces la cuestión es la siguiente, miren que aquí no salen eh, me gusta ni no me gusta como dice aquí me gusta llamar las cosas por su nombre para que me entiendan y comentarios miren aquí, aquí dice los comentarios están desactivados más información si la persona da clic en más información lo que le va a decir lo que va a, a lo que va a encontrar la información de por qué el propietario del vídeo eh, lo ha configurado de ese modo entonces miren que ahí que funcionó entonces eso ha sido todo por hoy Y espero que les haya gustado y si quieren saber lo de la monetización me lo pueden pedir y yo se los estaré creando hasta la próxima chao